Aunque sea un niño pequeño, yo sugiero que entré en el sorteo ¿Cómo podéis decirle no a mí? Podéis entrar en el sorteo de un juego que se llama Geometry Dash No sé si lo conocéis Hola, soy el padre, soy el, soy el padre, soy el padre de Juanito ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me han, dicho, me han dicho que, que bueno, que bueno, que, que, hay un, que hay un sorteo por ahí Que es muy fácil participar y todo esto, yo eso lo entiende nada más que mi hijo, yo no entiendo nada, ¿verdad? A ver, voy a llamar a mi padre, a ver ¿Qué pasa, gente? te Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy el padre el padre del padre de Juanito Y bueno, al parecer se habla mejor que el padre de Juanito Que no tiene que no tengo la voz yo no fumo todo toda mi puta vida como mi hijo, el cabrón ¡Ah! que se ha llevado toda su vida fumando y ahora tiene la voz ronca, vamos. Esa es tu casa de atrás. ¡Ah! Ahí, ahí, mi casa, ¿qué os parece mi casa? ¡Ah! Ahí, qué ¡Ah! bonito, con, lo, con los bambú y esas cosas. X ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¿Vaya a poner por ahí? ¡Ah! ¿Vaya a participar ¡Ah! en el sorteo o qué? No para, no para, ¡Ah! mi hijo. Con el sorteo, que no sé qué, que si el hijo lo tiene harto con el sorteo. Pero vamos a ver, que gana, para 70 céntimos que gana, para eso no que se ponga a trabajar. Que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar de verdad. Que no pare de estar con los jueguecitos, con los jueguecitos y por ahí. a mierda, le gana, no gana más. Me tiene harto tanto de si el sorteo y el sorteo. Estoy yo por comprarle el jueguecito ese ya Que me tiene más harto A ver, que está aquí mi hijo ya ¿Qué pasado? Abuelo, venga, vete para allá, hombre No te metas con Johnny Ay, el abuelo, me cago en el niño ¡Que lío como! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy muriendo! A ver si te enteras ya Vale, vale, abuelo, L ya L. No te preocupes ¿Qué Todo el mundo nos morimos ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, abuelo! ¡Feliz no, cumpleaños! Abuelo. ¿Cómo, que feliz cum ay, ay, ay. ¿Cómo que feliz cumpleaños? Que me voy a morir, niño, que me muero ya. Ya se me ha pegado la voz de tu padre, ¿lo ves? Tanto fumar no tiene bueno nunca en la vida. ¡Ah! Tanto fumar eso no te trae nada bueno. Pero nada bueno, bueno, nada. Nada. Vamos a ver. Abuelo, no baile. Abuelo. ¡Abuelo! Pero bueno, abuelo, que te va a dejar la, la. ¡Abuelo, que te va a dejar la cintura! ¡Abuelo, para, para, para, para! ¡Cómo que pare que yo estoy eso! ¡Un figurín, es ¡Mira! Eso. ¡Mira cómo bailo! Mira! ¡Ahora, abuelo!